¡Hey! Muy buenas monstruitos, soy esto con un nuevo vídeo y estamos de nuevo en Way Happy Free. Y bueno, eh, si nos acordáis en el episodio anterior, eh, estuvimos en la zona del de la oficina de, del periódico, ¿vale? Y he venido aquí al, al refugio que teníamos al lado, ¿vale? Para dejar más que nada las cositas en la taquilla que no nos hagan falta porque íbamos cargados de peso. Y nada chicos, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal, ¿no? Uh, no olvidéis de darle a like al vídeo, eh, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para más contenido, ¿vale? Y eh, quiero haceros unos saludito antes de empezar, ¿vale? A Cristian Segovia eh, por ver los vídeos, a Mr. Cripot también por ver los vídeos, a Alex Baza por ver mi vídeo también, eh, Juan Puentes un saludito, a Luis Miguel, Luis Miguel Ángel Soto otro saludito. Um, a ver qué más está por aquí eh, mm, mm, mm. A ver Y bueno pues a Steven Rosa A Jerus que también está por aquí siempre por los vídeos A um, Zogwit también Si lo si digo algún O sea, algún nombre y no es el vuestro digamos Lo siento <risa> Eh, que tengo una pronunciación bastante mala en inglés, por desgracia y después pues nada más, o sea, estoy viendo por aquí también hay el, pues quien yo más, otro saludito para ti, a Rudy Ortiz y bueno chicos, pues estos han sido los saludos de hoy, ¿vale? a partir de este vídeo pues empezaré a hacer saludos para vosotros así que muchísimas gracias por estar por aquí por el canal en el episodio anterior, me acuerdo que os iba a comentar que tenía un canal de Discord para poder uniros eh, al, al canal, ¿vale? Para poder hablar conmigo mientras juego o, o jugar con vosotros o lo que sea, ¿vale? O si me queréis hacer alguna sugerencia por ahí, por el Discord, pues también lo podéis hacer. Eh, vale. Tenemos aquí la misión de la persona impaciente y el mozo el mozo eh, carnicero, ¿vale? vale pues está para el otro lado, perfecto. Vamos a hacer la misión esta, o sea, la misión secundaria, ya que la tenemos por aquí cerquita, vale. Y vamos a ver qué le pasa al carnicero, que lo tenemos aquí. Morning. Okay. Lovely day for it. Eh... Vale, como no tenemos activada la misión, no nos vende nada O sea, no, no, no sale como... Espera, te voy a activar primero la misión de la tía esta Vale, ah no, esto es que... Esto es como otra tienda para comprar, vale Esto es la botánica, tenemos aquí la tienda de Curry Vale, el mozo del carnicero Vale, pues aquí de momento no me voy a meter Pero ya hemos encontrado la, la carnicería, vale Aquí es donde podemos conseguir también comida... Pagando. Estoy viendo que aquí tenemos también una especie de aspiradora de estas raras, ¿no? Vale, no puedo hacer nada de momento ahí, ¿vale? Así que vamos a ir al, a lo del carnicero que es por la otra Bueno, puedo ir también por aquí, vale, así que eso, vamos a hacer la misión secundaria y lo que estaba diciendo gente, el canal de Discord pues va a estar más que nada por si queréis hablar conmigo en algún momento, vale, eh, a ver, <risa> si queréis hablar conmigo en algún momento, tenéis alguna sugerencia eh, para mejorar el canal, o, o lo que sea, ¿vale? Pues podréis hacerlo Ah, vale, esta es la, la misión de antes, me parece, otra vez Vale, eh, tenemos que investigar dónde está, ¿eh? Eh, ok o sea, mmm, de momento el mozo no está por aquí, que tampoco ha venido. Y... Eh, vale, aquí tengo algo, ¿no? He se ha conectado a alguien al... Al de este, vale, el Steam. Lo siento si me ha salido la notificación en el vídeo, pero bueno. A ver, puedo entrar aquí en la casa, ¿verdad? anti ¿Qué pone Que se me está yendo cada dos por tres A ver Antiburis Ok Pues vamos a entrar Voy a utilizar una ganzúa Más que nada porque no quiero entrar por la ventana Porque después nos terminan matando eh, Creo que la varita de la felicidad Me la he dejado eh, allí Todo esto Ya que estoy por aquí Pues me lo voy a ir llevando La seta ¿Quién se deja un estofán en el suelo? Eh? Si sí es que están zumbas perdidos. Vale, hojas de té. Toda la comida que pueda encontrar que esté buena, en buen estado, pues me la voy a ir llevando, ¿vale? Hay que tener cuidado con las trampas, ¿eh, gente? Porque después. Creo que arriba puede que haya Ari. O no sé si la casa de la tía está. Si sí, el tele Vuelve a enchufar. Vale. entrado la, la tía ¿eh? pero como estamos con el periódico se cree que estamos que, que soy su su marido o lo que sea ¿eh? creo que me la voy a cargar bueno vamos a subir aquí arriba Las teles creo que hay otra otra especie de logro. Si enciendo todas las teles, pues lo vamos a encender todo, ¿vale? Ese tío no nos ha visto, ¿eh? Vale, vale, vale, vale. Vamos a escondernos, que, que vienen ya fuertes. Vale, los bálsamos curativos, como ya sabéis, nos los, vamos, nos los llevamos siempre, ¿eh? Aquí es donde ha entrado el tío, así que vamos a pasar de... Vale, vale, vale, vale ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Vale, vale, vale vale. Pues uno menos ¿Y leche? Ah, vale, que aquí tengo una caja fuerte Perfecto Creo que hay otro ¿eh? Las cajas fuertes, como estáis viendo Pues no podemos eh, Necesita Vale, necesito algo Para poder registrar todavía las cajas fuertes Y de momento no las puedo abrir yo supongo que cuando... Esto es una batería, me la lleva. Estas son importantes. Cuando podamos abrirla pues... Vendremos a recoger todas las cajas fuertes. bálsamo ¿Vale? curativo Eso por supuesto que me lo llevo. Y creo que se está haciendo otra vez de noche, ¿vale? Sí, creo que es de noche, gente. Vamos a dormir ya que estamos por aquí, al lado de la cama. ¿Esto qué es? Ah, no, no tengo nada, ¿no? Vale, tengo guardias debajo, me parece. Están... están... ¿cómo te digo yo? Hay mucha gente ahí debajo. ¿Qué hora es? Ahora mismo, a ver, cancelar las 3, las 4 de la mañana, ¿no? Vale, son las 4. Así que vamos a dormir hasta recuperar toda la vida, ¿vale? Otra vez hasta las 4, vamos a dormir 24 horas. Nos vamos a pasar un día del tirón. I hear you. The part of our show where Jack Worthy, that's me, answered your letters and questions about our life in the Wellington Wells. And my first letter is from Mrs. Emily Cooley. Auckland ¿Estás Are you trying to make me angry? Dear Oscar. Tú, calla la boca, ah! huerca. Why are we doing this to each other? Vale. Eh, pues eso, vamos a ir a investigar dónde está el carnicero, ya que estamos por aquí, ¿vale? vale y es que aquí nos salen dos do misiones, o sea, la persona inestable. A ver, ¿dónde está la misión esta de...? Historia. Esta es la que estamos haciendo, o sea, la que queremos hacer. Pero quiero ver, a ver qué otras misiones tengo por aquí. Vale, esta es la que... Voy a marcar esa, ¿vale? Porque no nos marca la zona. Y ya estaría A 14 metros, vale Por el otro lado ¿Es que me he metido yo aquí por la, la casa, por la cara Tampoco Por el otro lado, vale Por la calle esta La gente es que está muy tranquila De momento, al principio pues, Como ya sabíais, pues nos estaban reventando Vale, pero ahora ya está muy tranquila Creo que es esta casa Estoy intentando entrar aquí, eh creo que es por ahí Ah, a ver. Vale. Eh, convence. It is now vale. time for a now for doctor doctor Faraday's extractor. The eh, me extrae el, el activador. Vale, ahora Perfecto, pues ya hemos traído esto y entra al laboratorio eh, Se supone que ya con... A ver, que el laboratorio nos pide que entre Vale, el laboratorio oh, está... Ok, okay pues to con esto 20. ya podríamos entrar al laboratorio de, de Wall, vale ya tenemos, digamos... Bueno, no. Mm, a ver, espérate. Voy a coger... Que me he ido yo hasta abajo del todo de las misiones. Espérate, las tengo que subir otra vez. Eh, vale, el mozo de carnicería, ¿vale? La que vamos a marcar ahora. Ok. Y eso estaría... A 300 metros. En el mapa nos lo indica... A ver, ¿dónde nos indica la misión principal? Aquí. Vale, el mozo de carnicería, perfecto. A ver, en el mapa. Ok, yendo todo el resto y ahí está. Pues ya sabéis, no puedo ir muy, muy corriendo por estas zonas del mapa. Más que nada porque si no, nos revientan un poco el orto. Y no tengo, no tengo yo ganas de que nos revienten un poco lo que viene siendo el orto. He may just be doing what he needs in order to keep himself up. Certainly if he's having nightmares without his happy. ¿Vale, estaría por esta calle? All you Fanny, what if I was? I'm looking for Edmund, the butcher's boy. He's late. Siempre es tan puntual. Alguien vio a ir a la sala, sabes, el que siempre huele como queso. ¿Vas a buscarlo? No voy a volver allí. Es donde los chiquillos convenen. La gana de la calle. Oh, Dios Tengo una sensación terrible que está en Trump. Vale, eh... Ve a ver a esta. O sea, eh... La tía esta tampoco ha recibido la carne, ¿vale? Uy, ¿dónde está el carnicero, por Dios? A ver, ¿dónde se ha ido el carnicero? Eh, vale, y esta... Vale, tenemos las dos misiones cerquitas así que vamos a ir hacia esta zona, gente. ¿Vale? Y de momento pues tenemos un largo viaje. ¿Esto qué es? Ah, la, la mercancía esto de, de química. Vale, perfecto. A ver si llego antes de que se nos haga de noche. Aquí es donde tenemos nuestro, nuestra zona, ¿vale? La, la, el refugio. Que podemos ir al refugio del principio para coger las cositas que nos dejamos por allí. Que es verdad. Así que yo creo que cuando mmm, hagamos las dos misiones que la tenemos una al lado de otra, podemos ir al, al punto del principio que creo que me deja algo por allí. Así que voy a mirar a ver qué, qué es lo que nos dejamos, ¿vale? Pues el juego tiene, como ya estáis viendo, una ambientación bastante. Estrambólica, ¿vale? Está inspirado en Londres Pero esto de Londres tiene poco Yo lo veo más similitud con Harry Potter Y esto me recuerda mucho a las baldosas de del Mago de Oz De Dorothy ¿Vale? Las baldosas del Camino de Baldosas Amarillas Si no habéis visto la película es bastante antigua os lo recomiendo para ver aunque es bastante conocido el cuento del de mago de Off. Hay una serie que se llama eh, Una Vez, o sea, era ser una vez, que está bastante bien, tiene siete temporadas, os recomiendo que os la veáis. Aparte de. O sea, la última temporada un poco mmm, mierda. Esa es como si fuera algo aparte. Así que esa la podéis evitar. Pero las otras siete, seis temporadas que diga son bastante interesantes. Si os gustan los cuentos de los hermanos Grimm os lo recomiendo para pa verlo, ¿vale? Eh, no serían un... O sea, no son animados, ¿vale? Son de carne y hueso las personas. Eh, y eso, os recomiendo que los veáis. Porque salen bastantes historias como la de Caperucita Roja. Eh, también sale la Blanca Nieve. Sale los siete enanitos, por ejemplo. Sale el, eh, Robin Hood. Que también aparece la blanca, eh, o sea, por la, la side, cenicienta. No aparecen todos no los cuentos no. de Disney, pero como serían originalmente, ¿vale? Ver, espérate, espérate, que me estoy yendo yo para otro lado. Sí, me estaba yendo yo para, para donde no era. Vale, es por, por esta zona de aquí, ¿vale? Gente. Aquí estaría el, A ver, ¿esto qué es? Zumo de pomelo. Vale, esto me lo voy a llevar. Y el metro de... Ok. Aquí creo que tengo otro, otro refugio. Perfecto. Vamos a intentar desbloquear el refugio este antes de ir hacia la zona. Que creo que las tengo bastante cerca. Eh, sí, aquí tendría la casa. Vale, el mozo de almacén. Y, y eso. Pero primero, antes de nada, vamos a intentar abrir el refugio este ya que lo tenemos aquí cerca más que nada por si morimos para poder viajar entre zonas para que no tenga que estar yendo a un sitio y otro así a pata porque es un poco coñazo yo sé que para vosotros es un poco coñazo vale y a ver qué armas tengo para poder equiparme que no sea la vara esta no tengo más armas que esto, ¿vale? Porque lo he dejado todo en el... Aquí puedo comprar no sé. cosas, perfecto. Puedo comprar eh, algunas cositas como vendas, medicamentos, ¿vale? Perfecto. Yo espero... oh, mira, tengo un pato de goma. Vamos a ir equipado 100% más vendas y lo que estoy viendo es que puedo forzar bastantes cosas ¿eh? vale supongo que es que habrá gente por lo que hay que tener cuidado o no sé creo que este vale aquí esto me lo voy a llevar todo ah pues esta zona está limpia perfecto esto lo vamos a apagar y tengo aquí otra, otra taquilla, que aquí es donde me he dejado mis armas. Entonces, eh, la porra esta sí que me la voy a llevar. Y esta, por ejemplo, o sea, las barras de metal que hacen bastante daño. Y una, y una pala. También me la voy a llevar. Y en el inventario ver qué tengo para comer. Vale. A ver, desde mi inventario... Creo que tengo bastantes cositas para comer que estén bien, ¿vale? Así que con un estafado no, nos vale perfectamente y ya está. Eh, de momento pues ya estáis viendo que no me puedo hacer más nada, solamente las máscaras, diga. voy a hacer una para tenerla ya eh, por ahí. Y podemos dormir, podemos guardar. Y esta, esta, la verdad, que ha sido bastante bien. Valiente. O sea, eh, que ha estado bastante bien. Y no. A ver. No hemos tenido que mm, matar a nadie para conseguir esto. Y tenemos encima una maquinita. Perfecto. Pues bueno, vamos a ir a lo del carnicervo, ya que lo teníamos aquí al lado. Y después al, a la zona de la periodista, ¿vale? Que es lo que teníamos de misión principal. Pero está bastante bien que tengamos que tengamos aquí otro punto de, de estación, porque si no no nos vamos a ir moviendo con rapidez por los sitios. Vale. Aquí estaría. Hey! Leave him alone! Hey! Fuck off! Why don't you pick on someone who can defend himself? Why the fuck would we do that? Oh. It's off Hastings. Miss Victoria's pet. Boys. This is our lucky day. Vale, espérate, antes de pelear eh, Tengo 5 puntos de habilidad Creo que no lo puedo gastar en nada, ¿verdad? No ¿Me he traído la, la varita de la felicidad conmigo? Sí, eh, perfecto Pues me voy a equipar esto ¡Oh, no, no! Ya, me han, ya me han dado un golpe ¿eh? Vale, gente. Es que se me ha metido también el capullo este porque me estaba intentando robar encima. Vale. Pues has recibido de tu propia medicina, amigo. Bálsamo medicinal. Cura. Vale, moderadamente. Y este, el que nos vamos a tomar porque o si no, nos vamos a morir. Ahora como estáis viendo podemos hacer daño en, en área, ¿eh? Así que está bastante bien, gente. Lo único de eso, que hay que tener cuidado de que no se nos ponga por detrás, ¿eh? Pero si no, al final. Vale, hemos dejado. Me encanta la varita esto. No que. Se... Al ser electrificar, eh, lo deja medio tonto. You're going pay for this. I'll burn your house, down. How do think I used to run 100 meters? Oi. Oh. Oh. Sorry. Vale, eh, todo lo que me pueda llevar del policía, perfecto. Eh, se nos ha escapado uno, ¿eh? Creo que este es el... O sea, el, el cabecilla de... se nos ha escapado, gente. Se está haciendo de noche, ¿eh? Por lo que estoy viendo, eso es las 7 ahora mismo. Ahí mismo se nos va a hacer de noche. Vale, nos vamos a tomar un júbilo para poder pasar por ahí. Porque ahora mismo, como pasemos por ahí, se nos valía la de ciento y la madre. God. Hala. Oh, oh don't wanna forget. Not again. Estamos con exceso de júbilo, gente. Cuando estamos con exceso de júbilo, ya sabéis cómo nos ponemos, ¿eh? eh lo vemos todo todo, todo tenebroso. You ¡Joder, macho! Si me toma el júbilo, lo que pasa es que estaba... No, no, no, no, por aquí no. Vale, mi zona, mi zona, mi zona, mi zona, mi zona. Joder. Gente, gente que, mu que muero, que muero, ¿eh? que muero, que muero, que muero, que muero. No, por favor. Vete, vete de... aquí. Vale, vale, vale, vale. Nos metemos aquí en nuestra zona de confort y ahora salimos, ¿eh? Vale. A ver... Eh... Virus chungo... Esto es nada, esto es por si nos tomamos a algún... Vale. Aquí tengo la mesa nos podemos hacer esto... Eh... ...después de... Un... <coughs> ...esto sí que no lo vamos a hacer, gente... ...vale... ...para poder pasar hacia la zona... ...un kit de reparaciones... ...no... ...esto también... ...que es como un cortocircuito... ...creo que todo lo que tenga en el... Vale, un tubo de metal. O sea, todo lo que tenga en la taquilla lo puedo utilizar desde aquí. Así que está perfecto. Y esto, pues, de momento es que no me lo puedo hacer. El kit de costura es que no sé dónde se consigue. Así que, en cuanto lo pueda conseguir, pues, a ver, voy a mejorar. Estación de kit, vale. Creo que tenía por aquí algún kit de química Que ahora no sé por qué no me lo está cogiendo Laboratorio de química Vale, esto me lo voy a llevar Y vamos a intentar mejorar el laboratorio A ver, a ver qué nos sale aquí vale, a ver si nos vamos a intoxicar y ya podemos hacer esto, lo de el alucinógeno En eh, no es extraño una serie de z de vale y la pólvora, que yo creo que será para pa hacer alguna pistola o algo pero no, no estoy segura, vale hay algunas cositas que no las podemos hacer pero yo creo que ya el, el kit medicinal también no lo podemos hacer o sea, eh, podemos hacer todas estas cosas así que eh, nada, eso es ya de la, de la mesa, ¿vale? Vamos al. Bueno, antes de subir para arriba Me voy a comer algo Ya que estoy viendo que voy a, a morir Una bebida de estas de pomelo, por ejemplo No sé, una zanahoria Y una, una zeta de estas Y ya que estoy, ya que se me está haciendo de noche Antes de irme, voy a dormir, ¿vale? Una vez que dormamos, son las 7 Vamos a dormir. Eh, vamos a intentar curarnos toda, toda la vida que podamos. ¿Vale? Vamos a dormir otras 24 horas. Y ahora otro, otro, otro poco más para intentar recuperar más vida, ¿vale? Now I lay me down to sleep. Y así no hacemos tanto uso de los bálsamos, porque si no al final nos vamos a quedar eh, sin nada cuando tengamos que hacer algo de verdad en condiciones. Vale, espero que no se nos haga. que no sea de noche. Si se hace de noche intentaré dormir. Ese, efectivamente se está haciendo de noche, creo yo. Y eso, vamos a tomarnos otro júbilo Ya que estamos por aquí Y... Y la zona donde tenemos que ir Está aquí, ¿vale? La del periodista Horas públicas Aquí tengo otra misión Y entregas Vale Aquí tengo la misión esta del tío que son las entregas de la carne. Que por pues, lo que estoy viendo no lo puedo coger, ¿no? O es que, a ver, como no tengo seleccionada... Oh, si sí tengo seleccionada la misión... No lo entiendo porque no lo puedo coger. No me da la opción de, de cogerlo, ¿no? ¿eh? Supongo que es porque se nos ha ido el tío este. Bueno, pues como se nos ha ido el tío este, no podemos hablar con Ed, porque se nos ha ido, ¿vale? Esta misión es secundaria, así que de momento lo puedo, la puedo dejar por ahí, ¿vale? Tengo otra misión por aquí que se llama... Uy, uh, espérate, esto no. Eh, obras públicas, que la tengo aquí, así que voy a echar un vistazo antes de ir a lo del periódico. Vale. You el mapa perfecto pues tienen que estar por aquí las horas públicas ¿eh? tiene pinta de que es por ahí ¿eh? si sí, aquí tiene que ser aquí you this no tengo más botellas de whisky, gente. Solamente tengo una. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡No! A ver, gente, eh... A ver, un bálsamo, ¿vale? Un bálsamo, que me queda uno. Tengo otro, otras dos curaciones, por si acaso. Creo que me viene otro, me viene otro... Stone. Creo que tengo más gente aquí, ¿eh? pero vamos a forzar la cerradura, ya que estamos aquí. Eh, ¡Mierda! ¿Pero tú de dónde, de dónde sale, Leche? Vale, vale, vale, vale. Ahora, ahora. Vamos a forzar la cerradura, ¿vale? Espero que no me venga nadie más, porque si no es que la liamos, ¿eh? Vale, vale, vale, vale. Nos vamos a poner la máscara. Nuestra máscara de gas. Que creo que, que nos hace falta. Y vamos a tomarnos el último, los últimos bálsamos que tengo, ¿vale? Vale. Pues listo. Aquí creo que tengo un montón de, de cosas. Sí, exactamente. Tengo otro lugar de excavación. Los lugares de excavación ya iremos, ¿vale? Ahora mismo me estoy centrando más que nada en hacer un poco de misiones secundarias porque antes no, no habíamos hecho y teníamos bastantes cositas, vale Necesita ganzúa, vale, ¿me, me voy a intentar a ver si me puedo hacer una ganzúa para abrir todo lo, lo que tengo aquí A ver, eh, no me puedo hacer ganzúa, ¿verdad? No No tengo para hacerme una ganzúa, así que no pasa nada Abre todas las ventanas, vale. Abre todas las ventanas, 3 de 4. ¿Qué ventana me he dejado? Perfecto, pues esta misión estaría completada, digo yo, ¿no? Vale, eh, la máscara me la voy a quitar ya, porque si no me va a gastar. Y los zapatos. Uy, los zapatos, por Dios. Que me, que me he quedado sin zapatos. Vale, a ver. Bueno, me voy a poner de momento lo, los míos porque los otros que se gastan súper rápido. Supongo que estos serán para pa el sigilo, más que nada Vale, aquí no me he dejado nada. Menos lo que no me puedo llevar. A ver, nuestra misión está. Tú eras el, el tío este y nos intenta robar siempre. ¿eh? Vale. La misión está hacia aquí, ¿no? Vale. Eh, obras públicas. A ver. ¿Dónde están las de obras públicas? Creo que, que he terminado la misión, ¿no? El mozo de. Es que la, la misión del mozo, como estáis viendo, eh, se nos ha bugueado porque, como se nos ha escapado uno, y al final no, no está el tío. ¿Vale? Entonces, la que vamos a hacer, la, la misión principal, que la tenemos por aquí, no son las notas. Tenemos un montón de misiones, ¿vale? Vamos a señalarnos esta la nuestra Para que nos indique dónde tenemos que ir Está a 90 metros Así que nada, vamos a ir a nuestra zona Y ya veis chicos que hemos mejorado un montón Porque hemos subido las habilidades que son súper importantes Porque si no, antes venía uno Y es que nos reventaban, vaya Ahora pues podemos intentar eh, matar a 3 o 4 por lo menos Aunque vamos a recibir bastante daño Porque no Vale, por aquí tenemos que entrar en, por algún sitio Está la alarma puesta ¿eh? Eh, Este yo creo que, que ha robado algo ¿eh? sí, ha tenido que robar He tenido que robar lo que sea. La ganzúa. Vale, estaba intentando forzar eso. Vamos a intentar llevarnos todo lo que podamos, ¿vale? Antes de nada. Ok. Ay, de verdad. Levántate y anda. Levántate. Eh, nos vamos a llevar el kit de primeros auxilios. swear subió? by all that is only, If I find one toy train in your swag bag I'm gonna knock your last tooth down your throat Gordo, turn that fucking thing off And come back down here right now If the alarm's upstairs, I'm gonna have to get past Mr. Shelter here Ow, oh, what the hell, who the fuck are you? But I live here, love what you've done with the place Vale, eh, eso está arriba y nos hace pupa, ¿vale? Eh, tenemos que desactivar la alarma antes de nada Porque ya esta gente la han estado toqueteando Vale Y tenemos aquí bastantes cositas, ok A ver qué me voy encontrando eh... Vale, esta es la, puer la puerta que estaba por aquí Vale, la de, la de antes Vamos a robar las notas Otra vez me he sentado Hoy estoy cansada, ¿eh? Hoy, hoy me voy a levantar Madre mía Las típicas cabinitas que nos falten ¿eh? Y, y las motos Esto, todo lo todos los trapos que me voy encontrando todo... Yo todo esto me lo llevo, ¿eh? Vale, la, la alarma, como ya sabéis, está arriba. La del bote de miel. Vale, eh, creo que he completado otra cosa de otra misión. Aumenta. Vale, la miel. La sartén no me la voy a llevar, que no la quiero para nada. Aquí también me puedo esconder ahí abajo, ¿eh? Vale, perfecto. Pues por lo que sea, estos tíos están aquí intentando buscar lo mismo que yo. Así que hay que tener cuidado con la alarma, ¿eh? Que está por ahí todavía rondando. A ver. Si tenemos suerte... Los televisores, pues los... Aquí está la, la alarma, ¿vale? Vale, ya, ya estamos... Tranquilos, ya podemos robar todo lo que queramos. Vale. Los pianos estos... Supongo que tendrán unas notas musicales Para, para poder tocarla, Porque hay sitios eh, Escondidos detrás de De los pianos Esto, vale Es que escritorio Lo vamos a registrar también La pala me la voy a llevar y... Sí, ¿sí qué? Vale, pues la tía esta se supone que es una conspiranoica y está tramando algo, eh, va, a ver. Tenemos, hemos cogido una nota, a ver, a vale, ver, a ver qué es lo que hemos cogido. Eh, vale. El boletín ¿eh? ese es conocido por ser un tipo bastante serio, eh... Pero, vale, el botín es, digamos, el tío este de del, la gabardina con el gorro verde, ¿vale? Que es el que se ha llevado esto. Es en su tiempo libre también disfruta de del cine, ¿vale? Pues esto os lo voy a dejar aquí un poquito por si lo queréis leer, eh, ¿vale? qué es lo que hemos encontrado. Y bueno, pues esto es el jefe de gema. Se ha vuelto demasiado peligroso, transmite el mensaje por escrito, por ello he decidido... Encriptar todas mis correspondencias Vale, Gema vale. Eh, Misterio de la fábrica de júbilo La Aurora eh, Vale, todo esto, digamos, son las pastillas De... Que hemos estado haciendo O sea, las misiones, vale eh, Te has comportado mal ¿Te... Vale, todo esto son notas, digamos De lo que está diciendo la, la periodista os lo voy a ir poniendo por si lo queréis leer, ¿vale? Chicos, esto no lo leo yo nunca, más que nada porque si no me tiraría aquí un, un huevo de tiempo. La semana pasada, hace mucho tiempo, mi vecino instalaron unos principales. Lo que quiero saber es si he cogido alguna nota para poder... Eh, vale. Eh, hígado de libro. Estos son como recetas, ¿no? Si terminas el té... Te de... Ya, por favor. Prepárate otra de té. Otra. Vale, estos son como... Notas que hemos ido cogiendo Vale Supongo que por aquí se podría subir al piso, al segundo piso O no, esto es un botín Perfecto Tengo otro traje de goma, eh, que me acabo de dar cuenta. Esto es como el botín de Gema, eh Acabamos de encontrar un montón de cosas A ver qué es lo que hemos encontrado por aquí eh, tengo dos trajes de goma, como estáis viendo Perfecto Y los puntos de habilidad igual, ¿no? Tengo bastante comida, por lo que estoy viendo Así que me voy a tomar un café Que tengo seis hambre Y un estofado Y así ya tenemos bastante alimento en el cuerpo Y nada, esto es pues más o menos lo que tenemos hasta el momento, ¿vale? Para que os hagáis una idea Tenemos bastante herramientas, ¿eh? Y cosas... Mira, esta es la llave del baño por lo que he visto el les gusta encerrarse en el baño, ¿serán? Ok, esto creo que es la misión del carnicero. ¿eh? Así que vamos a seleccionar otra vez... Otra... A ver, periodismo. Vamos a bajar a la zona de abajo. Creo... Y terminar la misión esta... ¿Deberíamos tomar todo? No creo que el V would eso. Dr. V. ¡Down Vale, eh, por aquí tenemos que. O sea, está cerrada, ¿eh? Todo lo que me pueda llevar por aquí, perfecto Hay que darse bulla, eh, porque creo que, que quieren entrar aquí. Vale, gente, hay que darse mucha prisa porque van a entrar aquí en cero, coma. vale, todas las cosas estas nos las llevamos. Tengo algunas ganchuas perfecto. todo esto que me pueda llevar eh, está, está de lujo ¿eh? y, y, y just uh, the day go no. by. vale la cinta investigar el estudio vale Toxic nota fog. tablón If I finish Gemma's investigations, Mrs. Oliphant would have to give me back. O sea, es la investigación, de... ¿vale? a Gemma? think I've found everything. she found all the answers yet. Ya ya nos podemos ir, ¿vale? Esto creo que no sé si nos llevará a la zona de arriba, a la de antes. Ah, no, a un vivero, vale, perfecto. Estamos sobrecargados de peso, ¿eh? Vale, a ver qué me puedo hacer. ¿Me puedo hacer algo... unos zapatos silenciosos? Me voy a, me voy a hacer, ¿vale? Y... Eh... Eh, eh, eh. y de momento nada más porque tampoco lo que sí que voy a tirar será alguna porquería que no quiera, además objetos de misiones no, porque si no nos quedamos sin ellos vale, eh, pero si hay, por ejemplo la, el arma esta que, que está pocha perdida pues no la quiero para nada, estoy viendo que he cogido aquí demasiada porquería, vale, ya está con eso nos vale y nos sobra las flores estas rojas, eh, si no os acordáis son para pa hacernos los bálsamos que creo que ahora me puedo hacer alguno creo bálsamo curativo exactamente así que las flores estas rojas son bastante importantes de bueno, que que vale. más rollo de verdad eh vamos a ver se me ha apagado la pantalla ahora mismo en mitad Vale El... Tenemos que ir Hacia 300 metros Yo canto tú al cuerpo Vale La misión del carnicero Me gustaría determinarla porque yo creo que Me queda Vale, entregas Obras públicas, es que tenemos aquí dos misiones Y también eh, una zona de excavación Así que vamos a ir primero a la zona de excavación Aquí que tengo, ¿vale? Y vamos a llevarnos todo lo que podamos del cofre este Porque son cofres de... Como que encontramos excavando Así que vamos a mirar a ver qué nos encontramos Estos tíos son mmm, súper repelentes ¿eh? Vale, la zona de excavación tiene que estar por aquí cerca, ¿vale? vale Supone que tiene que estar por aquí. Eh, veter vale. Veteranos. Tiene que estar por aquí por el.. por algún sitio. Creo que, que ahí es donde tenemos que excavar. Como estáis viendo, los cofres son bastante buenos, ¿vale? O sea que esto hay que ir cogiéndolos poquito a poco. Porque tenemos bastantes mmm, cofres por los sitios. ¿Te cambiaste los codos de puerta? No. No importa. Probablemente no sabes cómo. ¿Estás comprando, señora Porridge? No. Estoy cambiando el sistema de alarma de la que alguien dejó. Oh, Vale, Vamos a intentar entrar aquí, ya que hemos encontrado otra misión. A ver si podemos entrar por aquí, por la zona esta, por detrás. Cuando esto I wouldn't mind having a couple with some of those jerrys, man to man. They're a decent, clean folk. Don't worry, I turned the <coughs> alarm back on. It's your turn, you know. He's your dad. It's hardly my fault, is it? I made the porridge. The least you can do is bring it up to him. It wasn't my idea for him to live with us. As I recall, you wanted him to move out. Pues bueno, vamos a entrar por la ventana esta que no, no bueno, no nos deja entrar por la ventana esta. Hemos escuchado la conversación. Así que podemos entrar por la puerta, perfecto. Espérate, antes de, de entrar a ningún sitio, me quiero intentar quitar un poco de peso. Entonces, eh, hoy la verdad que hemos hecho bastantes misiones. Hemos hecho la del carnicero, que, bueno, la del carnicero no sé si se me ha quedado un poco buguea. Pero hemos conseguido bastante cositas, ¿vale? en La de veterano, ¿vale? Aquí tenemos tres puntos que son eh, las obras, las pu puestos de obra. ¿Vale? Y, a ver, ¿dónde tengo yo? Veterano... Mm -mm. Que creo que son estas Esta misión es A ver, en el mapa No Esa no es la misión Que ahí tenemos otra Explicación de la red. Vale, la del carnicero, ¿no? Que es la que tenemos Tenemos la casa del carnicero que supongo que será por aquí. Aquí tenemos el punto del refugio, ¿vale? Así que nos vamos a ir hacia esa zona. Antes voy a entrar aquí, por supuesto, porque ya nos voy a dejar con la gana. Vamos a llevarnos todo lo que vea, en principio. ¿Vale? Con mucho cuidado porque hay gente por todos lados. You won't get away. ¿Quién eres? Yo todos los que vea me los cargo, a mí me da igual. Mierda, están tocando la campana. Entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra. Vale, eh, no sé si me he cargado a los de la misión Creo que no No sé si me lo he cargado Pero si me lo he cargado lo siento Yo voy a, a llevarme todo lo que tengáis que me es más útil? que lo que me va a dar la misión seguramente y aquí tiene que haber algo tocho no eh, vale eso? you're not Regina and you're not my son-in-law <laughs> and he isn't the stones to have me drowned in a cask of Malmsey <laughs> so you're a burglar oh, I'm from this city we're uh, tracking a problem in the eres pipes you're a rotten liar <laughs> the city stopped taking care of the pipes years ago I noticed you're not screaming for help, though, sir. Have you met my daughter? <laughs> Frankly, I'd rather give my stuff to a burglar. <laughs> they don't tell you how rotten they can turn out. I trade grown men to make their beds, and run into machine guns. Kids will break your heart every goddamn day. Thanks for the warning, sir. Does your father know what sort of lad you are? I'm afraid he may have suspected, sir. So you've got regrets? <laughs> Good. Kids downstairs, any time they start to regret, they pop a joy. Look, no, take whatever you want. But my brother Edward haven't seen much of each other these past few years. I'd appreciate it if you'd go tell him I'm... I'm sorry. He'll know what it means. He's on Monmouth Road, number 22. two huh. Used to be the most wonderful cheese shop on the corner. I'll be sure to pass along the message, sir. Vale, pues este nos ha encargado otra misión. <coughs> Reúne a los viejos soldados. Ok. Eh, de momento no le voy a robar. O sea, cuando pueda me llevaré todo esto. Porque está el... Hombre. Como... Me... Eh, o sea, el... Esto qué es? O sea, eh, he matado a todos los familiares. No les queda nada. Soy una mala persona, lo sé Ahí está Creo que abajo tenían puesto como una especie de, de velatorio La comida todavía no se la, voy a, no se la voy a quitar Pero próximamente cuando reúna, digamos... Lo que tenga que hacer ¿Dónde está? Las botellas de whisky, como sabéis, son bastante importantes porque... Vale, la carta esto es para el viejo, ¿vale? Aquí es, eh, digamos, donde va a terminar. O sea, les quedan dos telediarios, por así decirlo. Por lo que toda la familia pues, se va ahí a ir ahí al, al hoyo. ¿Vale? Entonces, eh, mm, mm, a ver, ¿cómo vamos de misiones? Ahora que lo veo, vamos a ir al siguiente lugar de excavación. De veteranos lo tengo aquí, ¿no? Habla con, con esto Que lo tengo aquí Vale, vamos a ir al punto de excavación Estoy viendo que tengo muy poca vida Me vendría bien que me hiciera... Vale, tengo otros puntos de habilidad Perfecto Nos vamos a subir la ventaja de la vida, ¿vale? Eh, porque sería lo más útil Perfecto Y ahora sí que sí que nos vamos a curar Vale, la salud se nos ha curado al 100%, ¿vale, gente? Así que no tenemos que gastar ningún bálsamo ni nada. Lo siento si voy un poco lenta, más que nada porque llevo bastante peso. Me voy a quitar toda la porquería que no, te no quiera. Tengo bastante espalda, ¿vale? Entonces vamos a tirar alguna. Por lo menos un par de ellas. Y nos vamos a comer algo, ¿vale? Para poder... La tarta, por ejemplo, me la voy a comer. Aunque estas cosas pesan súper poco. ¿Esto qué es? Ladrillos con pincho. ¡Oh! Ok, pues... Estas son cositas nuevas que hemos conseguido, ¿eh? Y como estáis viendo ya tenemos bastantes cosas que son bastante buenas. Vale. Mm, creo que voy a tirar otra pala más. Aunque me quede... No, voy a tirar un, un palo de esto. ¿Vale? Y ya tengo el peso justo, aunque sea y creo que me voy a tener que comer algo más pero creo yo, ¿no? o beber por lo menos un, un café o un té o lo, o lo que sea, un café vale nada, sigo teniendo bastante peso se, se ha quedado justo en, en uno así que voy a tener que tirar algo más los trajes no los quiero tirar, la verdad porque son bastante útiles. Y por el resto de cosas tampoco me gustaría de tirar nada. ¿eh? Eh, vale. Tiene júbilo esto. Así que nos pone ciego. Lo que sí que voy a tirar son las cosas podrías. Porque esto al final eh, es peso que, que nos quitamos, ¿vale? Ya podemos correr otra vez. Así que vamos a ir hacia la misión del carnicero. Creo que se me está haciendo de noche, ¿vale? Por eso hay poca gente en las calles. Bueno, hay... no, al contrario, vale. Es que por pues, la calle esta no había nadie, así que me creía que era... se estaba haciendo de noche. Vale. Mm creo que por aquí es por donde... ok, por ahí es donde tenemos eh, la, la plaza donde podemos excavar que estoy buscando una cabina más que una para poder tomarme uy uy uy uy uy ok, aquí eh, las zonas estas son mucho más peligrosas porque No... Vale, chicos, ya estáis viendo que resistimos mucho más los golpes, ¿eh? Antes... Vale, gente, eh, estoy tomándome un júbilo, por favor. El policía no me voy a acercar ni siquiera porque si no al final me va a reventar, ¿vale? Nuestra casa, nuestra casa, venga Ahí Nos metemos y ahora salimos otra vez, ¿vale? O oh, bueno, creo que lo voy a ir dejando ya por aquí en verdad Porque llevamos ya cerca de una hora, ¿vale? Hemos hecho algunas misiones secundarias, algunas misiones principales, ¿vale? En el próximo capítulo pues iremos a buscar en la zona de esta de excavación como ya habéis visto, tenemos la máquina de esa rara que nos ve, ¿vale? Y nada chicos, espero que os haya gustado, que les deis un pedazo de like al vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis si no estáis suscritos y hasta la próxima, chao, chao.